Buenas tardes, bienvenido a un nuevo capítulo. Hoy estamos aquí junto a Iván Tavira, compañero de ventas de Honda Canarias, no solo como compañero de ventas, sino hoy nos va a acompañar como apasionado y usuario de esta flamante motocicleta, de este modelo, que es la Honda CB1000. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No tan bien como tú, pero bien. <risa> hoy vamos a hablar de algo que, que te gusta y que conoces en profundidad, sí. que es la Honda CB1000. ...un concepto, un estilo que se relanzó... ...se reubicó hace unos años, corrígeme... ...y que sí. es la moto que viene a sustituir... ...lo que se conocía hace años como la serie 900... ...efectivamente, viene eh, remodelada... ...por así decir, en 2018... ...fue una moto que yo esperaba con ansias a su llegada... ...hasta 2021 no pude adquirir una de ellas, la verdad... ...y cierto es que, bueno, es una, una cilindrada, una 1000... Eh, tiene un Digamos un Claro diseño deportivo Pero tirando a Aquellas épocas retro de faro redondo Sí, el concepto de onda de Neospor Café Lo retro actualizado A A no. la nueva tecnología efectivamente Es una moto que tiene Una tecnología bastante Bien aplicada Cuyo funcion funcionamiento es perfecto Una moto Ligera ...en cuanto a su peso, son 213 kilos de, de peso en orden de marcha... ...es decir, con todos sus líquidos... ...y, y divertida, la verdad que, que es una moto súper divertida... Eh, ...en este segmento yo creo que lo que he probado ha sido... Eh, ...la que más te ha gustado... La, ...aparte de eso, la que más me ha sorprendido... ...porque era una gran desconocida... ...puesto que ya llevaba mucho tiempo esperando una nueva versión de 1000... Y cierto es que me ha sorprendido. Con ahí, ahí me gustaría un poco que debatiéramos, porque viendo las estadísticas de matriculaciones, lo que es el segmento Super Sport, sí si acompaña a lo que llevamos últimamente, que hemos hablado en otros capítulos, las matriculaciones de, de venta de motocicletas que van en auge, el, el mercado, el segmento Super Sport también acompaña, mm. pero ese segmento Super Sport, eh, la moto de alta cilindrada 1000, 1100... Parece que no tiene tanta cabida y sí es, se está estirando un poco más a lo que es, 750, 600, pero aquí tenemos una moto que puede, por lo que deduzco de ti, mil de cilindrada, pero comentabas que es una moto ligera, una moto que oh, no. Supuesto. Sí, sí, es una moto que, ya te digo, 213 kilos de peso, en ciudad se maneja muy bien, quizá tiene un poco eh, ángulo de giro pero se compensa perfectamente porque se accede bastante bien al suelo y es tan ligera que podemos movernos sin, sin ningún problema. En cuanto a consumos, que eso es algo importante porque la gente teme los consumos cuando lleva una moto de esta cilindrada, eh, tengo que decir que depende de cuánto abras el gas. Eh, tiene varios mapas, como ya sabes, son eh, cuatro... Mapas por eh, un usuario que se puede personalizar el estándar estándar y lluvia efectivamente estándar lluvia y sport no eso es si te manejas generalmente con el mapa estándar los consumos no se van de 6 litros si ya vamos a, a los mapas sport que son unos mapas con algo más de torque y demás y exprimiendo un poquito más a la moto pues ya los consumos pueden irse un litro por encima qué quiere decir que a lo mejor puede estar un litro, litro y medio por encima de un 7,5 o de un 900 de otra de otro segmento, de, o sea, de es otra un, marca. ¿Es un cuatro cilindros. Por supuesto, cuatro cilindros con un empuje brutal, una moto con 145 caballos, es súper divertida. Y súper divertida, manejable, eh, las curvas la coge como, como ninguna, teniendo en cuenta eh, la distancia entre es que es una moto muy cortita. Y no tengo nada malo que, que decir de ella, o sea que para mí todos son elogios. Sí, otro concepto que veo es, eh, hablamos un poco de chasis basculante, basculante monobrazo que es un poco... En aluminio, sí. sí. Eh, la verdad que sí, deja vista la llanta que como puedes ver se han lucido este año con, eh, con las llantas, son espectaculares de diseño. Y aparte de eso, pues le da un toque deportivo, ¿no? Eh, evocando a, a aquellas motos deportivas en Superbike. Y, y bueno, eh, en cuanto a eh, capacidades de, de, de suspensiones, frenos, va súper bien dotada. Yo quisiera que, que hablamos, hablásemos un poquito de, de suspensión. Veo aquí en la dos barras delanteras, algunos ajustes. Vamos a intentar, a ver si con la cámara de aquí lo podemos enfocar para que la gente eh, lo vea mejor. Aquí tenemos... Eh, Creo que es una la horquilla ¿no? de función separada, ¿no, Iván? Efectivamente. Aquí en el lado derecho que se puede ajustar. Una horquilla software de función separada en la que en la botella eh, de la derecha podemos la eh, controlar la precarga y en la izquierda tanto la compresión como la extensión. Es súper fácil, es de clics y en un momento dado, si quieres hacer ajustes en ese momento, pues con un pequeño destornillador... Es muy, de muy fácil hacer. acceso. E efectivamente. Un, un tema que... Que puede ser un perfecto desconocido para muchas personas, porque esto está para, para ajustarlo. Por y las supuesto. No... Por supuesto, hay gente que viene buscando una moto y simplemente por ver que tiene una horquilla invertida, pues ya cree que esa es su moto ideal. Pero si tiene ajuste como este, probablemente. El, en la, la parte, parte trasera tenemos ajustes de precarga, ¿no? Sí, tenemos la precarga abajo, que eso es fácil, con una llave de media luna, podemos hacer giros de esta, de esta misma tuerca. Y justo aquí al, al otro lado podemos, podemos controlar. Eh, eh, la compresión es un tornillito que lo pasamos aquí. De todas formas, Onda piensa en todo. Aquí tenemos un orificio por donde entramos desde, desde el guardabarro trasero a regular la compresión. Y aquí vemos también eh, lo que comentábamos antes: el basculante monobrazo, que en este caso se es ve mucho más, mucho más claro. Vemos la diferencia por este lado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la simplicidad de lo que es el, el basculante, colín. Jazz, sí, además ¿no? que deja, como ves. El motor está visto, un motor autoportante, es de, el chasis es de una viga, viga central que se coge por arriba eh, los anclajes directamente al, al motor y hace ese, ese bloque de motor crea esa rigidez para que esa moto tenga un buen comportamiento en carretera. Vale, vale, vale, perfecto. Eh, y bueno, vemos aquí que tenemos dos versiones, dos modelos, ¿no? Sí. Diferente, negra... Eh, roja y vemos que en una predomina más lo que es el gris, el aluminio y la otra puede ser un poco más oscura. El aluminio, sí, el aluminio es un aluminio, aluminio cepillado eh, en color negro, ese es el, el detalle eh, es el detalle que tiene la versión estándar de la CB1000 con la versión eh, Black Edition que viene ya un poquito más completa con una serie de extras como puede ser la cúpula de aluminio, que es una cúpula pequeñita que embellece y deflecta en cierto modo... Hace su función, ¿no? Claro, eh, un poquito de, de aire, y teniendo en cuenta que es una Nugget y que eh, ese sería el hándicap de, de una Nugget. Eh, y después también te viene con, con el colín monopuesto, que no lo tengo, no lo tengo puesto pues por, básicamente porque venía acompañado. Y todo lo que Se es la podría, versión en sí, ha, horquillas del mm -hmm. monopuesto es dejar, montar el colín aquí y dejar la moto monoplaza prácticamente. Efectivamente, efectivamente. Tenemos hoy... ¿Es el mismo chasis que la 650? No, no es el mismo chasis que no, nos es, pregunta un seguidor por aquí. El de la 650 de doble viga, es diferente al chasis que tiene la, la CD1000 eh, y por tanto es visto en la 650 que eso se aprecia claramente. Mm. Son, ...son chasis y suspensiones, suspensiones diferentes... ...sí, por supuesto... ...también me imagino que pues tiene que ver la forma y el anclaje del tipo de motor... A... ...por supuesto, eso decía, que al final aprovecha eh, el, digamos, dejar descubierto el motor... ...pero tiene sus anclajes y se ven claramente en la parte delantera y posterior del bloque motor... Eh, ...la verdad que eso a la moto le confiere un montón de personalidad pues porque parece, si, si cabe, eh, mucho más agresiva, mucho más deportiva, ¿no? Otro tema que, que no hemos mencionado, que me gustaría que hablásemos, frenos, sí. eh, doble disco... Tenemos eh? doble disco de 310 milímetros, eh, son eh, discos flotantes, eso son interesantes pues, porque podemos llevar un, eh, una conducción bastante deportiva, apurando algo más la frenada, con pinzas de anclaje radial de cuatro pistones y, y atrás pues tenemos un disco de 250 y una pinza de doble de doble pistón la verdad que en frenada va superior eh, no hace falta ni latiguillo no hace falta nada con lo que tiene la moto va una sobrada conducción mera. normal deportiva es que una conducción normal ya va sobrada y si la quieres deportiva también Se va sobrada sí sí por supuesto no tengo quejas y luego vemos que tenemos eh, que, bueno, saltando un poco hacia la parte superior, la pantalla mm. TFT de 5 pulgadas, ¿no? Sí. lo marca de la casa ya que... Sí, eh, cinco, son 5 pulgadas, es eh, una pantalla a color, como bien sabes, Tiene, en ella podemos eh, identificar claramente, pues, el cuenta revoluciones, eh, temperatura del motor, el depósito... Ahí vemos en la imagen, se ve mm. un poquito más, más clara, ¿no? abajo en la barra de abajo, en la... Barra inicial que tenemos abajo, pues, eh, Onda lo llama información favorita, que se puede modificar poniendo cualquier otro setting, ¿no? Y, y en el caso de, de los mapas motor, pues, fácilmente ajustables, podemos modificar los mapas motor con un botón en la piña izquierda que pone no, Cuando te refieres a los mapas motor, son los mapas que hablábamos antes, el Sport, el Luxe, el Ray. Efectivamente, el esos mapas se consiguen gracias al acelerador electrónico, que se nos olvidaba también, David, de... De nombrarlo, que Estoy es leyendo importante. ahí lo que comenta el seguidor, que la letra aquí es pequeñita. Dice: He visto que la negra tiene protectores, ¿cuáles son? Estaba considerando la mil, pero me parece. Mucho cara carretera. Ah, muy, mucho para carreteras convencionales. ¿Qué le ah. dirías a esta persona que le puede parecer, o entiendo por la pregunta que nos hizo antes, que esté considerando entre una 650 a una 1000? Para nada, eh. ya, ya digo que es una moto que tiene sus mapas eh, de potencia, puedes establecer un mapa estándar, donde se va a reducir el consumo prácticamente a los 5, 8, 6 litros como máximo. Eh, una moto ágil pesa igual que un 6,5, por ejemplo, para ponernos en, en, en situación. Al pesar igual que un 6,5 y controlar los consumos y estar en 6 litros, estamos hablando de una moto que perfectamente hace las veces de una moto de cilindrada inferior. Tal vez, tal vez la pregunta a, a este seguidor o a este eh, sí, este seguidor, eh, puede hacer primero el tema del carnet, porque esta versión no es limitable ah, y la otra versión sí sería limitable una a dos. Depende un poco también claro. de lo que quieras, que ahí la claro. diferencia ya no. Sí, por supuesto. El, el, el único inconveniente que tiene esta moto, diría yo es que los usuarios que tengan el Carneta 2 pues no, lo, no la van a poder comprar por lo pronto pero pero eh, ateniéndonos a, a lo que son consumo, eh, agilidad y versatilidad dentro de ciudad yo creo que cumple con creces el, el cometido ¿no? tengo el carnet, a, pues yo no lo pensaría dos veces, ¿no? Sí. La verdad que es una moto divertida, no dejo de decirlo noble, con el punto justo de equipamiento eh, lo que pasa que David, es lo que digo, yo creo que es la gran desconocida eh, básicamente... Hay que invitarle entonces a que, a que la pruebe que próximamente vamos a tener la versión de, de prueba, 650 si tenemos, 1000 la vamos a tener en los próximos días y tal vez por supuesto es probarla y lo que yo sí me gustaría destacar, que es un tema que ...me estoy convirtiendo en medio friki... ...los ajustes de suspensión y demás... ...porque... ¿qué, ...¿qué pasa? ...que una moto está hecha para un peso medio... ...talla estándar... ...claro, claro. Eh, ...tú... ...yo peso 80 y algo... ...otro puede pesar 90... ...o con pasajero ...sin pasajero ...con maleta, con carga... ...y el darle tres clips... ...más de precarga... ...tres clips más... ...la suspensión trasera... ...como vemos ahí en la imagen... ...el uso, el comportamiento de la moto... ...cambia completamente... ...y las sensaciones que tú... ...el feedback que puedas tener... ...en el momento de la prueba cambia muchísimo, muchísimo y sí. a veces tenemos miedo a no tocarla o no ajustarla porque parece que se puede dañar, pero eso está hecho mm. para ajustarse. Entonces claro. es importantísimo mm. asesorar a la persona ¿no? en la venta. Por supuesto, de, toda forma, de... de todas formas, eh, en, en el caso de la, de la mil cuando tuvimos una, una moto de prueba, eh, generalmente siempre ajustaba antes, atendiendo al peso y a la, a la complexión de, del cliente, siempre ajustaba a los valores eh, más o menos Ideales para que él tuviera una conducción Y una información de esa moto pero fíjate Que podemos jugar con muchas cosas Que pueden influir muchísimo en el comportamiento de la moto Estamos hablando de las suspensiones Pero hablábamos de mapa Según como tenga eh, Más floja la precarga atrás Y un mapa a lo mejor un poco más O más control de tracción, menos control de tracción claro. El anti-wheelie Claro. ...el comportamiento de la moto varía muchísimo... ...cambia completamente... ...eso es igual que eh, si llevas una, mo una moto con, con una goma... ...sin presión o si la llevas con una presión ajustada... ¿sabes? ...eso también eh, parece increíble que una cosa tan simple... Eh, ...influya tanto en, en la forma de conducir... ...de llevar y el disfrute de esa moto lógicamente... ...¿qué más podríamos destacar o qué más... ...el compañero aquí nos preguntaba pues... Por el tema de, creo que accesorios o de protectores, preguntaba un poco los protectores que tiene, bueno, la moto de la, de sí. la izquierda, a ver si la puedo enfocar de nuevo, la moto de la izquierda, bueno, que es, es tu moto. Sí, eh, a, lo que, a lo que se, eh, se referirá el, el, un poco el compañero seguramente en, que, en este que será caso. por los topes anticaídas. La moto en sí no, no viene con, con topes anticaídas, esos topes anticaídas pues, se pueden adquirir en cualquier eh, boutique de moto y se pueden instalar, el precio no es muy, no es muy en caro. En este caso son bien. de la marca SW Motech, F igual F nosotros bien. tenemos nuestros accesorios en, en nuestra store y también vemos aquí que en tu caso le pusiste un, un silenciador. Un... Una coleta de sí. Leo Vinci, sí. Y eh, bueno, que te gusta el ruido, ¿no? Me gusta, me gusta. Decir. Como ves, no tiene DB Killer. <risas> y ¿qué más comentar? Eh, pues yo poco más. Eh, hablábamos de, bueno, la tecnología Full LED... Eso que te quería comentar, porque hay, hay muchos comentarios, eh, sobre todo la pregunta, ¿no? Que al tener un solo faro, eh, parece que no tiene un buen haz de luz, y para nada. De hecho, eh, esta, esta semana regresé de Jerez, ahí las carreteras comarcales no tienen... Me llevé la moto, lógicamente, ahí hay que llevar la moto. <ríe> Entonces, las carreteras comarcales allí no tienen, no tienen iluminación, y yo iba sobradísimo de, de iluminación, con básicamente luz cero. ¿Es y, tan importante ver y que te vean? Por supuesto, por supuesto, y... La verdad que, que no, no adolece de, de, de potencia lumínica esa, ese faro, ¿eh? va sobrado. De hecho, a velocidades moderadas no hace falta estar picando la luz para mirar si viene si viene curva o no, ¿sabes? sino que la aprecias perfectamente. Pues yo poco más en cuanto a la moto. Hemos hablado de la importancia de, de lo que es las suspensiones chasis, el concepto del, del basculante monobrazo la ligereza que de apariencia grande o de tamaño grande es una moto ágil, utilitaria, cómoda, sí, no es una moto sí. con una postura radical. No, no es, una, no es una postura radical, pero no pierde su deportividad. Estriberas altas, manillar recto. O sea, es cómoda, pues porque te puedes poner sobre ella y hacer una ruta de 200, 300 kilómetros sin bajarte ella, porque el asiento es súper confortable. Está. O sea, te permite eh, eh, moverte encima de la moto sin ningún problema, descolgarte incluso, y, pero no perder ese, ese punto de, de confort. Es decir, yo que soy de coger la moto, dar, eh, darme una, una vuelta y no regresar hasta después de 200 o 300 kilómetros, prácticamente no me bajo y las posaderas no se, no se resienten. Y eso doy fe, ¿eh? Pues nada, yo... Lo que Por queda lo que no... es escucharla, ¿no? Igual... ¿Sí? ¿Sí? la de Leo Vici. Sí. ¿Eh? Esta sonaría igual, lo que pasa es que no le hemos puesto batería. Vamos a ver aquí un poco el sonido, de, en este caso, con, con el accesorio. Antes, antes de ver el sonido, ver un poco lo que comentábamos antes de, de los diferentes mapas o modos, ¿no? Que podemos cambiar aquí el, el user el Sport, eh, el estándar y vemos aquí como, en función de que seleccionemos, lo que es la, el par motor, el freno motor y el control de tracción eh, varían, ¿no? Efectivamente, estaba. efectivamente. Aquí voy a apagar y ahora encendemos para explicar un poquito más en detalle. Eh, tenemos en cuenta que eh, lo que es la potencia, ¿no? el par que te entrega la moto, lo podemos controlar aquí en el mapa User, por ejemplo. Y es muy fácil. Desde el botón MOD pulsado, podemos modificarlo subiendo, bajando el par, la entrega, o sea, el lo que más, es el freno motor. El freno motor, efectivamente, subiéndolo, bajándolo, y, y el control de tracción también. Aquí que podemos... destacar es importante mencionar. Y con esto lo que cambiamos no es que la moto tenga más o menos potencia, la potencia es la que da, lo único que jugamos es la forma de cómo la da y cuándo la da. En la entrega, efectivamente. En la entrega. Sigue teniendo esos 145 caballos, pero esa entrega, se nota cómo la, cómo la da. Es una entrega personalizada hasta en función a lo que tú quieras. Efectivamente. Si estoy lloviendo, si quiero que me lo dé todo de golpe. Efectivamente, o... efectivamente. Y aparte de eso, que no habíamos hablado, David, tampoco de eso, eh, también tiene conectividad. Entonces... Eh, voy a coger mi móvil que lo tengo enlazado y verás cómo aparece sí, en la pantalla. Voy a cambiar aquí lo, un poco la, la pantalla, las opciones que tenemos aquí, ya me fui adelantando. Vemos que también, por ejemplo, si tuviéramos el cambio rápido puesto podemos seleccionar el tipo de pantalla, el fondo, no eh, los modos de conducción, lo que comentábamos antes, los puntos de cambio que se podría seleccionar eh, Cuando hacer el corte. o Efectivamente, el cambio? es un, un. El cuenta, el cuenta Revoluciones. Ah, mira, ya vemos que detecta tu es móvil aquí y hace la pantalla de navegación que no salía antes. Efectivamente, bueno, la aplicación del móvil sería. sería la esta. De onda. ¿Es Honda RoadSync de Honda? Es Honda RoadSync o el Smart Voice Control de Honda. Que está, digamos, habilitado, esa aplicación es gratuita y está habilitado tanto para Apple como para móvil, eh, móviles Android. O sea, si ahora yo te llamara, no lo voy a hacer porque estoy grabando con mi móvil, sí. tú tienes el móvil tuyo en la chaqueta o en, el, en la mochila, guardado en tu bolsillo y te va a saltar. Eh, de o, por supuesto, veríamos que nos está saltando una llamada. Este, este sistema se completa con, digamos, con un auricular o un eh, ¿no? interfón, ¿vale? Que lo que haría seríamos que estaríamos escuchando en todo momento, pues quién nos llama, o si hemos recibido un mensaje, nos lee el mensaje, o por ejemplo, si quieres, que no se debe, escuchar música en un momento determinado, puedes escuchar música a través de, de esa aplicación. ¿vale? Es muy sencillita, es muy fácil, eso, quien ha estado jugando a consolas o lo que sea, ahí va, va a saber cómo se maneja, porque es una tecla para arriba para abajo, a un lado o a otro, sí, y lo, ahí lo podemos que acceder. Me gusta a mí es el tema de hoy en día que es Vamos con el Google Maps a cualquier lugar. Por supuesto. Eh, no tener que tener un soporte o instalar aquí el móvil o el GPS, el, el que aquí te aparezcan las indicaciones es maravilloso. Por supuesto, ¿no? Y bueno, es súper sencilla, te digo, que todo por comando de voz y es súper intuitivo. Y la verdad que, hombre, este, estas dos semanas que estuve ahí en, en Cádiz, ¿no? Eh, me sirvió bastante pues, para ir a localizaciones que, que desconocía, ¿no? Es eh, eh, bastante bueno y positivo. Pues nada. Vamos a terminar de escucharlo, David, y vamos sí. a abrir un poquito. Vamos a ponerla en marcha. A ver, aquí. Bueno, pues... No tengo más para finalizar. Eh, no sé si destacar algo más. Que se nos quede en el tintero, Iván. Eh, invitar a Mal 2021 a que venga, pase por aquí. Si no es de sí. Gran Canaria o de, en cualquiera de los puntos de la red de Onda Canaria, si viene aquí, pues, ¿quién mejor que Iván para asesorarte, enseñarte y... Uh -huh. Y bueno, que puedas probar la CD1000 o la CD650 o cualquier otro tipo de motocicleta que, que estés buscando, que se adapte a tus necesidades. Y poco más, no hemos hablado colores y precios, pero bueno, eh, también toda la info la tenemos en la web o pues si quieres comentarlo. Sí, bueno, ah, ya lo anticipo. En el modelo estándar, eh, que ya le digo, que solo cambia eh, determinados aspectos que lo expliqué antes, cambio rápido. Cúpula y, y Colín El modelo estándar ves la versión Black Edition Que hay una versión Black Edition Efectivamente, ¿no? efectivamente. Que es la que o sea, haces mención. La misma moto Pero una con algo más de accesorios Y esta otra que es la estándar Que bueno, viene en tres colores Que sería el burdeo, el plata Y en color negro mate Que en ese caso no tendría eh, Lo que son los motivos esos en aluminio Sino sería o sea, Lo tendría exactamente igual que esta burdeo Que tiene aquí pues nada, Iván, darte las gracias, emplazarte a otro día también que hablemos de otro modelo. Sí. Y nada, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y bueno, gracias a, la, a los seguidores que están ahí detrás de la detrás de cámara. Eh, agradecerles eso, que sigan ahí, que le den like, que nos dejen comentarios en las redes sociales. Que le ha parecido, que debemos de mejorar, que no, que le gustaría ver, que le gustaría conocer o de qué hablamos. Y con mucho gusto, pues trabajaremos para traérselo en otra edición, otra ocasión. Y sin más, pues nada. Gas. Gracias.